Saludos a todos y todas, nos encontramos aquí en el Residencial Las Margaritas, Precinto Uno de San Juan, junto al licenciado Alejandro Salgado, director de la Administración de Vivienda Pública en otro impacto de Sirviendo a Mi Gente. El día de hoy ha sido uno súper exitoso, sobre más de 300 niños, jóvenes y adultos han tomado su licencia de aprendizaje y en adición han recibido servicios que da el Departamento de la Vivienda, Vivienda Pública y otras agencias de gobierno como lo es el municipio de San Juan. Invitamos a otros compañeros y compañeras que se unan a esta excelente iniciativa de servicio a nuestra gente. Sumamente agradecido por el presidente de Dicha Boniel, con todo el personal de la Cámara de Representantes que hoy aquí en Residencial Las Margaritas en San Juan han traído su evento sirviendo a la gente. Aquí hemos estado trabajando junto a todo el personal de la Cámara, el representante de Vichar con él, brindándole servicios a nuestras comunidades de vivienda pública y comunidades agrarias. Nada, en la administración trabajaremos de la mano, continuaremos trabajando de la mano con el representante, la Cámara de, de Representantes, para continuar brindando servicio a nuestra gente, a nuestras comunidades, así que próximamente estaremos en la ciudad. Gracias a todos y muchas bendiciones.